Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Hoy hemos cambiado el asfalto negro por el mar azul. Hola, Charlie. Hola aquí estamos con el motor yamaha yo que soy de onda y me toca ir con una barquita con motor yamaha bueno, eh barquito sin licencia tenemos el solarium marcha adelante, marcha atrás dos chalecos salvavidas y el motor aquí de 15 caballos, no? Qué bonito Vamos por debajo de lo que es la carretera de las costas del Garra. Si os fijáis por ahí arriba se ven los cochecillos pasar. A ver. Y la verdad es que ha salido un mar que no está relativamente calmado. Hay un pelín... De... pero bueno. Podemos ir navegando. Vamos dando algún salto de vez en cuando. Una calita, podemos fondear aquí. Vamos nadando hasta la playa, Charlie. Conduce un poco que nos estrellamos. Hemos salido del port de Iguadols en Siches. hemos cogido un par de horitas, que sepáis que si tenéis que cogerlo, esto sin titulación, la longitud máxima son 4,5 metros y en el precio, pues bueno, viene incluido el combustible, hay que dejar una reserva fianza que luego te la devuelven. Y bueno, pues podéis investigarlo un poquito en internet, no quiero hacer publicidad gratuita del sitio, pero la verdad es que el chico que nos ha atendido ha sido súper amable con las explicaciones, nos ha ayudado en todo, súper rápido y es una gozada poder salir a navegar así en solitario. Naran y aranana, nada, nada. ¿Alguna canción de de marinero? Eso de verano azul, coño, eso de bicicletas, no? Uh. Marinero de Cuba, Cuba, Cuba. Hostia, oh, no me se va, tío. No, la, de... la de vacaciones en el bar. <tose> Ah, vale, sí, tampoco me acuerdo. ¿Y Popeye? ¿Popeye no tenía barco? ¿O no? Popeye ¿Eh? es marino, soy, sí. ¿Cómo es la canción de Popeye? No me acuerdo. Popeye es marino, soy. Ya está. Yo soy Popeye, tú eres Popeya. Yo soy Olivia. Olivia, coño. ¡Qué Puta idea. Eh? ¡Eh, qué calica más chula, eh! más así para la izquierda, para la izquierda muy bien frente. A mierda marineros que somos! ¡Veleros! Y al fondo, Sitches. Vamos para allá, ¿no? Un poquito, sí Vamos a darle caña Venga, casa a tope a la velocidad del caracol. Mira Charlie sin manos, con los pies. ¿Eh? Bueno amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, nos despedimos por hoy con esta aventura diferente. ¡Adiós! ¡Adiós!